Sí, pero no lo no rítmico. No ha visto. Él tiene dos pies izquierdos. Pie El anuncio izquierdo. Navidad con Telenor. Yo no sé El qué es lo que bien. pasa. Atención ese, por programación. No es producción. No, no, eso, es producción. producción no, eso es programación. Vamos a delimitar para que no se nos pegue ese pavo a nosotros. Okay. Eso es programación. y eh, Atención Jorge Luis Paulino. Te están pidiendo del equipo de, de mañana la colocación de el historia histórico con teleno, de Navidad, Navidad con, teleno. con Teleno eso es lo que marca Navidad la diferencia teleno, de la Navidad lo que Navidad inicia la Navidad. Navidad Sí, aunque a... muchachitos ya tenemos con este a a nosotros Martínez. mis amigos ya ustedes han visto en su pantalla está con nosotros Joel Martínez Joel es un joven estudiante, bueno ya graduado. Abogado, ya, ya eh, licenciado en derecho. No, espérate. Colega. Acaba de graduarse. Por hoy, licenciado en Derecho, pero tú no Licenciado en Derecho. ¿Te entregaron el título? O ya licenciado en Derecho. Él pues dice, no, espérate. No, porque qué. Lo va a tirar ahora. Licenciado en Derecho. Sí, exacto. Bueno, felicidades. Ya le había hecho por las redes, por, la, por el no, y por WhatsApp. Nos habíamos comunicado. Y qué bueno. Eh, bienvenido. Gracias. Aquí ah, dice que es presidente sí. de la Federación de Estudiantes. De la... Dice no, que lo es. ¿Y se mantiene <risa> sí, sí, se mantiene hasta tanto no haya elecciones. Okay. Me mantengo como presidente. Pero podría participar. Yoel. Eh, no, no, titular. Puedo Joel. participar de todas maneras. Yoel, okay. como... recientemente tuvimos aquí a Padre Pelagio. Ay. Quien nos exponía justamente el día que se movilizaba. El grupo estudiantil exigiendo la atención y remodelación del CURNE viejo o las instalaciones. Sabemos de las necesidades que tiene la universidad de espacios porque hay entre ellas una, una serie de, de docencias que se tienen que realizar hasta el aire libre en, en, la propia, en el propio recinto o a San Francisco. Y ustedes mantienen la posición sabiendo que el Padre Pelagio ha dado información de que estas instalaciones fueron prestadas para que pudiera la UAS ser instalada en San Francisco de Macorís en el origen y que es una propiedad de la organización a la cual él pertenece. Padres Paules. Los Padres Paules. ¿Sostienen ustedes el criterio? que le pertenece y que la universidad debe de remodelar. Muy buenos días, San Francisco de Macoría, todos ustedes. Buenos días. Y el, nombre uh, completo. Sí. el maestro Amado José Rosa, que fue nuestro profesor de la universidad. Es, Fíjate... Es compadre, escúchame, está bien. Sí. Deja, no. deja, deja que se presa. Está bien. El equipo táctico haciendo sí. su trabajo. Continúa. Sí. Fíjate, Francis, nosotros eh, que hemos hecho algunas investigaciones sobre la situación legal del CURNE Viejo, a pesar de que no tenemos todo el informe ni hemos visto el contrato Míralo que tienen los lo padres paules con el ayuntamiento. Es un contrato de arrendamiento de los terrenos. Correcto. Los terrenos no son de los padres paules. Son del ayuntamiento municipal y a pesar de que no vemos ahora es por primera vez que vemos el contrato nosotros no podemos hablar realmente de lo que establece el contrato que tienen los padres paules con el ayuntamiento no, ese es de la universidad ese es de la universidad, sí, tampoco sí. Lo, lo, lo habíamos visto se trató de en una que va hay una comisión del consejo directivo encabezada por el señor director y la presidenta de la Asociación de Profesores, la presidenta de los Empleados y nosotros como presidente de la FE, pero aún no lo hayamos visto. Sí. Una pregunta, entonces te siento como confundido o, o no con la información no, no. en lo que tiene que ver con el local. No, lo que no, hemos no dicho claro. que los okay. terrenos son del Ayuntamiento Municipal. Sí. Ok. Y es así. Lo que no conocemos es eh, el contrato de arrendamiento primero que tiene los padres paules con, eh, con el ayuntamiento. Y en qué condiciones? Tengo que Fue fácil, no, pero ellos Resumo, dicen que ellos que dicen que tienen el título de propiedad de que son propietarios, que son propietarios, No, ciertamente, no ciertamente, pero no lo son. Mira, ciertamente Padres paules no, padre, Pablo, no, no son propietarios de ese espacio. Yo estuve a mano eh, cuando fui parte de la comisión jurídica del ayuntamiento. Esa discusión. Ellos poseen un contrato de arrendamiento, quienes pueden paules? Sí. Quienes pueden disfrutar como propietarios de, eh, a plenitud y explotar el terreno. No, no, propietario no. No, no, no. No, no, no, espérate. Vamos a aclarar los términos sí, jurídicos. No, espérate. Espérate, Francis. Okay. Si, son si hay un arrendamiento, ¿son arrendatarios, no, bueno, propietarios. no, no son propietarios? Yo dije propietarios. Eh, eh, eh, sí, ellos, sí, sí, sí, sí. No, no, Disculpa. Aquí. Ah, ok. Ellos no, son arrendatarios. No. Fui yo que... Eh, ver, un lapsus lingui que, que lo puede tener... Y mira que manejo manera. bastante el tema municipal. Sí, sí, sí, pero... Eso pero no le pasa cualquiera. a cualquier... Sí, le pasa a Gonzalo. Eh, no, lo de Gonzalo es propio. <risa> Cuidado, amado. Continúa, Francia. Eh, el contrato de arrendamiento le da calidad de disfrute como si fueran propietarios. Usos y usufructus. Y frutos y el ayuntamiento lo reconoce, y la ley, la normativa municipal lo reconoce y es oponible a tercero en el ámbito municipal. Y las mejoras es reconocida al arrendatario, que en este caso son los padres paules, y de allí tiene un, un acta o lo que es un contrato, un certificado una constancia notada de, de calidad de lo que es la mejora sobre un terreno municipal. Esa es, la, esa es la relación. Artículo 177 de la ley 176 y en adelante. Bueno, pero como te dije, nosotros no podemos llegar a, a tal fondo... Uh -huh. el tema porque no, no hemos visto el contrato. Y, ¿no? y una aclaración Ahora, que dijo Yerjan, Yer si sí puede haber un título, pero el título de propiedad debe estar a nombre de la ayuntamiento, de la ayuntamiento. Y, de, Exacto, y la mejora sí. a nombre de ayuntamiento Pero entonces del, en, en ese caso, sí. y sería Exacto. bueno que, escúchame Joel, que entonces que el padre aclare porque él ha venido aquí y ha dicho que ellos son propietarios, Propietario, no arrendatarios, de... que sí, son dos pues, cosas totalmente que el padre diferente. no maneja probablemente los términos jurídicos. No, no, mil, no. O, no él sí lo pero maneja. Ahora, no tú pregunta al común no denominador de los arrendatarios del ayuntamiento que corresponde al 75% por, probablemente de los terrenos edificados del municipio y se expresan que son propietarios Exacto, sí. por el tiempo sí, y sí. por la, el carácter de perpetuidad que tienen esos contratos. Sí, sí. pero hay muchísimas uh, porciones de terreno que se donan a instituciones religiosas que ellos le sacan títulos. Esos no son los únicos, o sea, que ellos sí pueden ser propietarios ellos Vamos a, ser aquello, claro a, sí. O sea, a, a, lo, habría, yo, a ver, yo lo a, que, lo que pienso hablar. que estamos hablando sobre, sobre el aire O sea, no, no pero, hemos visto nada, sí. no, yo no, no, no tengo mano a nada de pero todas pero manera, la Ellos sí pueden ustedes. ser propietarios Hay de eso porque el ayuntamiento estila Hacer ese tipo de donaciones a iglesias y a escuelas. Hacer los dones. Sí, sí, lo que no gobierno. sabemos si se sí, hizo sí, en necesario. Sí. Este no, la, la, la, información, la, la información que tenemos es que son Es que son arrendatarios. Y partiendo de que fueran arrendatarios. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Porque en principio para nosotros no estaba en discusión eh, si era de los padres Paules o era de la universidad. Contra lo que nosotros realizamos fue, en principio no solamente el FELABE y el FES, que fuimos los que encabezamos las manifestaciones, sino las organizaciones estudiantiles de la universidad, uh -huh. antes de iniciar el semestre comenzamos a denunciar en las condiciones que estaba el histórico CURNE Viejo, uh -huh. sí. el espacio histórico que le pertenece a San Francisco de Macorís y a la región, porque en él se dio inicio a lo que es la educación superior en la región. Dice el padre, gracias a ellos que, que le cedieron eso. Bueno, pues entonces tendríamos nosotros que ir a buscar la Escuela Paula Valenzuela, que también se impartió docencia allá. El Liceo Viejo también que se impartió docencia. Los Sí, y, y, y muchos lugares, San Francisco, sí. Sí, que sí, fue la donde la UAS hizo, eh, sí, sí, el inició ausencia. a impartir docencia. O sea, lo que teníamos como sede el CURNE Ahora, ¿qué nosotros hemos dicho? Es un espacio histórico y que la UAS debe de preservar. Y que no solamente la UAD debe preservar, sino San Francisco de Macorís, como lo que representa para nosotros. Ahora, lo que nosotros estábamos denunciando era las condiciones en las cuales se estaba impartiendo la docencia en ese espacio. Y no solamente nosotros, porque nosotros los estudiantes de Derecho solo creo que tenemos dos o una sesión en ese, en ese espacio. Pero los estudiantes de Ciencia de la Salud de esa facultad, que son los que están viviendo en carne propia la situación del curre de viejo, son los principales, los que han comenzado a denunciar, en este caso la Asociación de Estudiantes de Medicina, donde ellos establecen que son los más afectados por un problema de seguridad en, en ese centro, un problema de la cacoma eh, en esa área eh, que está ahí el abono y que ciertamente está a punto de colapsar, que ustedes lo han visto. Entonces... Nosotros, a más de un año que tiene la gestión del maestro Medina, vimos que no había ese interés de crear las más mínimas condiciones para mejorar, garantizar la tranquilidad de esos estudiantes y profesores que son los que van a ese espacio. Entonces, Joel, sí. ah. ¿puedo hacer una pregunta? Oh. Claro, claro. claro. Eh, no, porque no terminó la idea, me ah. parece. No quise interrumpirlo. Tenemos claro que hay una disputa legal entre la universidad y los padres paules. ¿Ustedes creen que es correcto estar eh, haciendo este tipo de solicitudes, haciendo manifestaciones, cuando aún no se ha definido, y ciertamente hasta tú de alguna forma nos dices acá que tienes que averiguar bien cuál es la situación de los contratos y demás. Eh, ¿Caberían el, el llamado a demandas, a manifestaciones en esta situación? Es que nosotros no estamos diciendo en este momento de quién es. Nosotros lo que estamos es debatiendo o exigiendo inversión, porque es un espacio que todavía nosotros no estamos utilizando y si lo estamos utilizando se supone que debe tener las condiciones para que se impacte la docencia en ese lugar, eso es lo que nosotros en principio no sabemos por qué sale lo que es la reivindicación para mejorar la infraestructura o la entrega yo de es, ese yo, mire, yo voy algo. Eh, sí, sí. yo voy al sistema de lucha ya no en la titulación, sino en el sistema de lucha. ¿Cómo se anarquizó ahí la libertad, el tránsito? No había otro o no existe otro sistema de lucha que pueda ser más creativo, que pueda ayudar más a, a razonar y buscar soluciones a esa problemática que no pongan en peligro. Y no hagan eh, de San Francisco de Macorís una escena dantesca que, que recorra el mundo y nos tenga a nosotros con una fama tan terrible. Fulvio, pero no es solo San Francisco de Macorís, ni eso solo el CURN. No, no, no, pero vámonos o sea, aquí. Lo pero está bien, vamos a terminar aquí. Bien. En la universidad, nosotros teníamos más de un año, lo que tiene el maestro Miguel Medina como director, que no hacíamos ese tipo de movilización eso fue para calentar el brazo. No, no. <risa> sí, pues. Y hay que reconocer, nosotros reconocemos que el maestro ha tomado decisiones importantes en beneficio del estudiantado. Eso hay que reconocerlo. ¿Tú pasa que uno se Crea, hace la idea, dice, bueno, pero se están disgustando con el maestro. No, que no, ha mantenido no, una... no, no, no, de, de, hecho, incluso... de hecho se, se dijo yo... aquí que, a, que era una especie de chantaje. No, no, no, Él tiene una posición muy clara. Es y dice, cierto. En es este cierto. momento, no se, lo, lo que le han dicho los ingenieros al CURNE, bueno, al recinto de ah, San Francisco, es que no, es, no tiene sentido hacer inversión para remodelar sino que hay que reconstruir y eso no se puede hacer en medio de un semestre no, no, claro, pero es la, lo, eso lo que, lo se que, que sucede, maestro que en ningún momento se había planteado una inversión en de remodelación, en ningún momento pero ellos tienen ya un bueno, proyecto Me ese proyecto no es de, de, un... no es de ahora okay. se conocía sí. y, y tampoco lo conocía la familia universitaria, Lo conocían dos o tres sí. que es, lo, incluso en el consejo directivo, el ingeniero fue y planteó lo que se podía hacer ahora. Que nosotros planteamos en ese momento, y, y el mismo director lo planteó, nosotros no podemos hacer una inversión millonaria en un espacio que tiene una situación legal. Lo que podemos hacer es hacer una remodelación, dar garantía de que ese espacio no va a colapsar y que le caerá encima a nuestros estudiantes. O sea, que lo que nosotros hemos dicho, como no tenía la intención, nosotros estábamos claros. Y, se lo, y le mandamos el mensaje al señor director. Estamos claros de que de hoy para mañana no se va a intervenir por el CURNE. ¿Tú sabes qué debiera Ya si hay que hacer? esperar a que finalice, oye, por lo menos el semestre, oye. en esa parte. Oye llamado. lo que yo planteo, oye lo que uh -huh. yo planteo. Yo pienso que el Curne les rinde un servicio tan importante o más que lo que les rinde al público la congregación de los paulos. Oiga, no estoy diciendo más, sino tan importante o quizás más. Uh -huh. Estamos hablando de una universidad que regala... Señores, regala una carrera universitaria a un pobre dominicano, a cualquier mm, pobre dominicano. Con que, miren, con lo que usted paga con lo que usted paga un semestre en la universidad nordestana, mm, usted no. paga toda la carrera en el CURN y le sobra cuarto. Miren. Bueno, pero, Díganle, pero así, ¿eh? miren. eso es la universidad un estatal. Pero espérate, pero espérate, hay una situación. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Que las instituciones nuestras, sobre todo el ayuntamiento que probablemente tenga terreno, negociemos con los paules, se le entregue un, un, un lugar y, se, y eh, eh, que sea adecuado para hacer lo que ellos quieren hacer en otro lugar. Y que el CUNES construya, el recinto de San Francisco, construya en ese local un local adecuado para poder albergar 18.000 estudiantes que tiene la universidad más grande después, de la, UAD, de, las, de, después la de la sede. La universidad más grande que hay en este país es el CURNE. Eh, miren, no miren, miren, ustedes no saben lo que representa el caos que representaría para nosotros entregar el CURNE bien. Claro que sí. Eso es, el, el maestro Pero Amado sabe. A a gente que... sí, sí. Nosotros tenemos en estos momentos más de 200 sesiones en campo abierto. Explica lo que significa campo abierto. Que no tienen <risa> aula asignada Exacto. y que el maestro pueda impartir la docencia en el espacio que entienda necesario. La criminología, sí. yo tuve que ir a Miren, al, al, eh, al. No, porque no tenemos espacio. Yo, definitivamente. No espacio. Hace falta a, a, a, aula. a, a, aulas y no hay espacio ya en, en la ciudad universitaria. Aún teniendo el curso viejo ahora sí estamos Como tú preguntabas ahorita que por qué salía la parte de, de, de la propiedad, naturalmente fue porque los padres Paules ante ante la, la protesta de ustedes, exigiendo la, el acondicionamiento, devolución. dicen, pero espérate un momentito, eso no es de la UAS y por tanto no se debe acondicionar porque nosotros lo estamos pidiendo la devolución. Me escribe el padre Pelagio, y, sí, no sé si que este es de los paules, él dice que ellos sí tienen el título de propiedad del terreno y que ahí antes funcionaba el Colegio San Vicente. Sí con una foto con de relación WhatsApp a eso, de, de, eh, Joel, ¿No creen ustedes que, que la, la protesta, por ejemplo, o la lucha debería ir dirigida a exigir una, una universidad, por ejemplo, en otro lugar o, o u otro espacio que no tenga, por ejemplo, en el caso de que lo tenga, un, una propiedad ya? ¿Y otro lo que, que nosotros no no hemos planteado es la entrega de en los terrenos de eh, obra, agricultura. Nosotros hemos planteado para crecer ahora. Nosotros, y es una ratificación que lo hizo el Consejo Directivo del Centro, uh -huh. donde estaban todas las autoridades. Es ratificar la defensa según el viejo. Sí, pero si tiene un derecho mira, de propiedad, exacto. el derecho de propiedad no prescribe, tú lo sabes. El, el, el maestro de Amado hizo un planteamiento claro. Estableció que el ayuntamiento puede resolver la situación. Claro, puede ayudarnos. Puede mira. ayudarnos. No una bien, pregunta. Mira, una mira, puede hacer le una podría, pregunta. Exactamente. Una pregunta. Eh, eh, una pregunta eh, eh, haciendo un gran un servicio cambio a San Francisco, de, a, San Francisco mira, a, la, a, la, a la región. Ahora, ta, antes, mira, mira, la mira, información que legal. nosotros tenemos es: ¿Cuál es la información? Que no tiene. ¿Título de propiedad? Pero, bueno, pero, mira, pero... Esa es la información que cosa, sale de la Mira, en y y esa parte que tengo, sí. que, tengo que opinar. Supón tú que no tenga el título. Y ya te he explicado que existe, existe, el mecanismo legal del arrendamiento y la calidad como propietario al disfrutar de ese terreno donde el ayuntamiento no interviene. El ayuntamiento incluso interviene cuando los Arrendatarios venden, que lo pueden hacer, incluso tiene toda la característica del derecho de propiedad. Por eso yo he dicho y tengo escritos de que el derecho eh, catastral municipal debiera ser derecho... Eh, sí, inmobiliario pero, municipal, Fra Fra pero, tienen, pero un eso derecho, no existe. tienen un derecho, tienen eh, eh, un derecho en uso y disfrute de la cosa. No pueden, por ejemplo, ellos eh, eh, venderlo. Pues mira, no es lo que pertenece. te digo, es lo que te digo. No lo, la, el la ayuntamiento tiene una característica y la ley le permite a partir de la ley 176 y el artículo 177 y siguiente de que tú puedes incluso suceder. Al, a, a tus padres, claro, es decir claro. entra dentro de, de, del patrimonio claro. sucesoral claro. Y el ayuntamiento lo reconoce, obviamente, que tú tienes claro. que cumplir sí. con los requerimientos de mira, notoriedad. Yo, oye, tengo, una, tengo una abogada eh, oyente pa, de este programa dice... que me manda el, este mensaje abogado, a abogada que dice, incluso se puede hacer saneamiento y el registro de títulos pide un título sobre el terreno y otro sobre la mejor. Correcto. Se llama derechos reales sí. accesorios. Sí. Es lo mismo que, que una cosa, eh, la, la única obligación cosa, es pagar gente, un impuesto anual al ayuntamiento y ya. Y, y Miren, punto. Pues mira, yo lo que padre, quiero es que, que ustedes se sepan. Eh, Miren una a Joel, sí, el padre dice que no negocian los terrenos. Sí, Mira, él, nosotros no negociamos esa propiedad. No, pelaje no se puede ser el tan sobrado. Y dice: hay que sentarse a ver la tierra por dimensión. Sí, así es que no se, se probable decir lo que él dijo. No. Para así para, es que, para para que es se lo mismo, lo que la dijo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo dice la familia universitaria no negociamos, no negociamos. Y vamos a entregar el contrato. Entonces, miren, ellos dicen que tienen no los títulos eso con pagos actualizados. Sería lamentable. Okay. Pero, Pero, no, no, eso es así. Sería la lamentable ver un enfrentamiento entre una institución como el, como la UAS y una congregación. Que no nos conviene a ninguno. Yo no, yo, yo, yo no yo lo, lo conviene. Yo que le sugiero no a Pelagio es, y a los demás. La posición es. No me van a entregarle a ustedes. Es que se junten. Eh, a mira, eso es importante. Vamos una solución. Vamos a tomar la llamada y que yo él recalque sí. esa información que ha dado. Hola, Tomás. Tomás, Domingo Tomás, por favor. Lo pueden coger de mi tiempo. Y del eh, medio. Esta parte está, está interesante. Mira lo que quiero buenos, quiero día, buenos días, buenos ah. días. Sí, buenos días. Adelante. Mira, habla Manolo Geratino. Hola, Manolo. Buenos días. Espero que todo esté bien. Muchas gracias. Escucha bien. Eh, se dijo ahora que no se podía vender. Claro que sí. sí yo sí. he comprado terreno del el ayuntamiento. El ayuntamiento vende y cobra el impuesto un 3% cobra el ayuntamiento. Sí. Si yo tengo un terreno arrendativo del ayuntamiento... Se lo puede vender a otro otros, el ayuntamiento me cobra un 3% y puede... Se, se lo paco. puede arrendar, claro, Tú le, no, usted, usted, usted le está vendiendo el derecho de arrendamiento. Vamos a, el vamos a el definir de algo acá, Permítele no, no pero qué es sí, que usted está vendiendo el derecho de arrendamiento. De de de sobre, sobre, sobre pero escúchame, pero sobre esto es lo que he querido establecer y que ustedes comprendan. Este arrendamiento tiene características de un derecho como dice la abogada, es un derecho accesorio uh -huh. y que tiene características como si fuera el derecho de propiedad mismo, que entendiéndose la relación que se tiene históricamente y publicidad de ese derecho la universidad el movimiento tiene también que tener una especie de, de ámbito de visualizar de que se está frente a una persona o a una institución que tiene un derecho y que ese derecho está por encima de ese contrato que tiene un término y una condición que le da a ellos con carácter de propietario, no obstante... Ustedes empiecen un proceso, ellos pueden paralizar, sí, solicitar Francia, en paralización. No Permíteme, vamos, a, el redefinir, padre, ellos vamos a redefinir, padres. vamos a redefinir, porque Joel ciertamente es un sí. dirigente estudiantil y está acá para nosotros eh, tratar con él sobre bueno, las demandas sí, que han estado haciendo. Ciertamente hay una disputa legal. Hay una información importante que él nos ofreció. Tenemos eh, la posición de los padres paules y sí, nos la confirma acá de que ellos no van a negociar esa propiedad. Joel nos informa cuando Miguel Medina, el director de nuestro recinto, estuvo acá, dijo, nosotros eh, tenemos que reunirnos con el consejo directivo del, de la UAS. Se determinó en ese consejo que tampoco están en disposición de entregar. Los padres paules dicen que no van a negociar. La UAS, nuestro recinto, dice... Que tampoco lo van a entregar. Hemos hablado de la, del aspecto legal. En esa ustedes no tienen tantas incidencias, vamos a decir, porque ya eso es un asunto de los tribunales. Sí, sí, ya la van. situación de ustedes acá y la entrevista tuya eh, que te estamos haciendo es en torno a las manifestaciones, a las solicitudes que están haciendo para la remodelación del curné ante todo esto, ¿qué posición entienden ustedes que deben de asumir y cuál sería? Hay una disputa muy seria ahí que se parece se va a extender. Que va a tener que definirse y, radicalizada, el asunto legal y luego entonces... Está radicalizada. Ustedes, ¿qué van a hacer en torno a esto? Mira, déjame, para darte la información de lo que nosotros decidimos en el Consejo sí. Directivo, eh, primero, eh, hacer una inversión, ahora cuando finalice el semestre, okay. de no una inversión millonaria, sino restablecer okay. para garantizar... Eh, el espacio que está en condiciones para impartir docencia. Lo segundo fue ratificar la defensa al CURNE VIEJO. Lo tercero, hay una comisión del consejo donde están los abogados de la universidad, está encabezada directamente por el señor director, y seguimos nosotros, que va a estudiar el caso específico del CURNE VIEJO en la fase legal, sí. que ya se determinó, y en los próximos días se estará reuniendo ahora si tú Contrato con fallas si, si tú le dices a la familia universitaria en pleno cuál es la posición de cada uno de los sectores de la universidad, de los sectores organizados en este caso, la asociación de profesores que estableció rotundamente negarse a la entrega de, de los terrenos ¿Qué? no de los terrenos sino del local, Bueno, pues los terrenos son del ayuntamiento hasta que se demuestre lo contrario eh, el caso de nosotros, la Federación, ratificamos nuestra defensa del CUNE Viejo y desde la dirección también ratificar la defensa del CUNE Viejo. Ahora, el pleito ni, ni a los padres Paules ni a la Universidad le Te compro eso, pero ah, te lo sí. compro de inmediato. Lo que tenemos que tratar es ponernos de acuerdo. Exacto. Una pregunta, Hay posiciones que, que estamos, estamos enfrentados en estos momentos. Ni ellos lo quieren ceder, ni nosotros tampoco. Yo Ahora. La UAS, como dijo el profesor Amado, le hace igual de bien que ellos y cuidado sin más a esta sociedad. Es un patrimonio ya, no solamente de nosotros como guardián, sino de San Francisco de Macorís. Es la universidad primada de América, la donde inició en ese CURNE Viejo, ahí en ese espacio, el aduarte con libertad, que es histórico, incluso. Hemos planteado hacer una inversión y no queremos ni destruir la pared que nosotros tenemos ahí por lo que representa para nosotros. Joel, hombres. pero el Estado, eh, y tú que estudiaste de derecho sabes, debe garantizar la seguridad jurídica. O sea, donde hay un derecho de propiedad, si realmente lo existe, el Estado debe garantizar. Bueno, es que hasta ahora yo solo... Yo como abogado te diría a ti, yo estoy dispuesto a asumir ese caso en los tribunales, yo como abogado, y, y, y no solamente eso, pudiera garantizar ganancias de causa. ¿Sabe bueno. por qué? Por las fallas estructurales por las fallas que, de... que bueno, tiene, tiene es que el contrato. Es, que este contrato se hizo en función del año 1960. qué importa? ¿Tú sabes de cuándo es el código? Oye, sabes desde cuando Amado, que oyeme, que el derecho de propiedad no prescribe. Pero, oye, ¿tú sabes de cuando está vigente de... el código civil mm. tú sabes desde cuándo está vigente el código civil desde la época de Napoleón pero Ven acá. pero es que el derecho ¿De de que de propiedad no, prescribe... Ya, no prescribe que ella aún así no, ahora... prescribe ¿Qué? ¿Qué? De con... no prescribe este dijo no prescribe el derecho de propiedad no ¿Quién dijo nunca, que no, no prescribe no pero la universidad y la prescripción adquisitiva llamada a no pero eso es cuando el derecho cuando el terreno no está registrado pero que sabes tú si está registrado no tenemos Información, si de estar dicen, hablando por boca de gansos. Si ellos dicen: No, yo estoy hablando aquí de derecho. No, que, que, que no título, derecho de derecho. Pero, dicen pero ellos, dice, el diablo dice que tiene que Pero es lo que ellos dicen: ya Es lo que ellos dicen. No, es lo que ellos dicen. Una pero cosa es lo que ellos dicen: diciendo, otra cosa Mira, mira, mira, él está diciendo, y el padre Pelagio, que yo. No, es que no es el Yo estoy hablando aquí en función de lo que yo aprendí en la universidad. Los derechos de propiedad no prescriben los derechos de registro de ley no, no, no, no pero, creo, pero, es verdad, bueno, por favor, no eh, es pues está bien la, la razón la tiene Amado no, no el terreno ley, no es de la nadie la ley está eh, ahí eh, pero, pues precisamente yo te estoy hablando de la, la ley está la ley ahí tú sabes si desde el principio que él, los padres tendrían el título pero que el padre está diciendo que, que ellos tienen el título padre por favor háganos llegar el título de propiedad y escúchame Joel para nosotros verlo y analizarlo con relación a eso y ver él dice que menciona el título en el contrato menciona la existencia del título no lo menciona eso es que no lo tenía pero aún así olvídate del contrato cierto tienen un título es que de propiedad. La, de la parte Tú ves que tú eres un leguleyo. Sí, sí. Aprende de ah, muchachos, para que hable derecho. ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Planteada esta situación que, que, que tienen lo, los dos, o sea, el centro y los padres no Bueno, para nosotros lo que sigue es estar vigilante que las resoluciones del Consejo Directivo sean ejecutadas. Pero con el... Okay, sean ejecutadas. Es que no, está vigilante que sean ejecutadas okay, primero okay. la defensa del viejo okay, sí. y la inversión que se debe hacer para garantizar la tranquilidad de la docencia en ese estado. Esto sería ahora en diciembre o cómo? Bueno, ¿se planteó sí, la, es la decisión es inmediatamente terminemos el semestre. El semestre hacer una okay. pequeña inversión para algunas remodelaciones. Ok, que las prote las protestas van a cesar hasta Bueno, nosotros establecimos que para nosotros está aquí término el semestre. <risa> en en términos de manifestaciones. Yo el mal preguntar... porque lo que estábamos buscando. Era que se hiciera una inversión. Y hay una resolución del Consejo Directivo que nosotros vamos a respetar y simplemente tendremos que estar vigilantes porque Yo, no podemos seguir me manifestando me la, de... la, Yo, mira, la promesa. Antes de la llamada, un momentito, manda a preguntar un experto en el área de titulación. Eh, ¿Quién construyó la mejora que existen ahora mismo ahí? O sea, eso, eso que ustedes, eso, eso, esa construcción, esa mejora que había ahí, ¿existían cuando la universidad se le prestó? Bueno. Quién no. la construyó? Esa, eso pues, que estuve ahí. Presenta la imagen. Como no, como yo no conozco con realidad. No, no claro que no. no, no, no, no ¿Cuál padre? que no? pero, pero te voy a decir. 50 años sí, que va. Pero lo que te voy a decir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién construyó esa pared? Pero te voy sí. a decir. Buenos días. Por favor. Oye, este, sinceramente sí. quiero reconocer a a Joel. Es un muchacho muy luchador y verdaderamente yo tengo wow, sinceramente testimonio de que uno vaya a la universidad Universidad resuelve problemas personales de uno, problemas de allá. Yo de la confirmo eso. Y sinceramente, eh, eh, ya por favor. Pero que por favor, favor de pero que por favor, por, de, no que eh, por, por pero que por favor, ¿qué? Es. Pero pero ¿Qué está hablando? Verdaderamente están luchando por nuestro pueblo. Por favor, ¿qué? ¿Qué es lo que te está diciendo? Mira, qué? todas sí, las gestiones qué? que han pasado por la universidad han hecho inversión en ese correr viejo. Todas. O sea, yo no te puedo asegurar de que se estaba o no estaba. Ahora sí lo que te puedo decir es que todas las gestiones que han pasado por este recinto han hecho inversiones en ese, en ese espacio. Incluso nosotros tenemos ahí laboratorios sí. que, lo, que lo construyeron la, la gestión pasada. Ahora se, va, se le va a hacer algo. Eh, se, ha, se han hecho edificaciones, nosotros hemos hecho como centro. Nosotros hemos, lo que hemos mantenido ese espacio. En buenas condiciones, una parte Ese es el espacio que está en peores condiciones Que la parte de labor O sea, yo lo que no te puedo asegurar Si estaba O no, o, o no estaba la universidad estaba, sí, yo no recuerdo, Cuando Me yo imagino, ingresé en el 78 Ya estaban esas esa mismas construcciones Y el CUNE comenzó en el 70 Lo que no sé si los padres Paules ya tenían algo construido ahí cuando Miren, hay tampoco. que ver quién es que está llamando, porque si me están llamando para, para no aportar al tema, entonces no tiene sentido que lo pase <risa> Buenos al aire. días, buenos días. Sobre todo si lo van a criticar. <risa> si <ahí>. no, no, <risa> no, no, no, yo aguanto la crítica, yo lo que quiero es que el debate Buen, sea con altura. Buenos días. Buen día equipo. Tomamos. Adelante. ¿Cómo es tu nombre? Víctor Ureña de este lado. Es Víctor. Víctor, un placer. Eh, callan, tranquilo. ¿Ah? Que, que, que, que, que, no, que, no que yo lo que, que quiero es que subamos el debate. No, nivel del sobre eso yo quiero decir, profesor, y no se puede declarar los terrenos del cuna de utilidad pública, primero, que yo estoy de acuerdo en que si le preguntamos al, al 100% de la ciudadanía de San Francisco de Macorís, estaría dispuesto. estaríamos dispuestos esa es la propuesta que usted hizo el, el, es pre, el presidente eso eso lo, lo decide por un decreto el Pero presidente de la junta sí, y mira, él mira. puede hacerlo porque incluso lo ha hecho con terreno cuando se trata de cuestiones eh, digamos para el beneficio de todos, lo ha hecho para crear parques ecológicos y esas cosas, o sea que sí se puede. Déjeme explicar algo antes de que yo él se vaya, con lo que yo digo con relación al contrato que dice Amado que tiene debilidades, es que este contrato no importa, porque cuando tú comparas este contrato en virtud del derecho del título de propiedad que puedan tener los padres Paulés, no esto, esto no tiene que ver. El, no, lo que dice el, el contrato, el contrato es la ley de las partes. Pero, pero, pero, Buenos amor, días. es una convención, espera un momentito para poder Buenos explicarlo, para, para no dejar la idea en el y aire. Permítame. No, no, es para que la gente no se quede con ese bache miren, es que, un, es que una, en un contrato es una convención entre las partes que puede ser incluso sin ningún papel, si yo le presto por ejemplo mi casa a un vecino y yo tengo el derecho de propiedad de la cosa, no importa a los acuerdos que hayamos llegado y que no estén escritos lo importante es que yo tenga el título que me acredita como propietario de la cosa, del inmueble para que se entienda, esto realmente no tiene importancia en, en sí mismo lo que tiene la importancia oye, lo, es el derecho de propiedad, oye lo que dice una civilita una oye lo que dice una civilita ay, ay. que me manda Manda, que me mande este mensaje. Sí. No prescribe un derecho registrado hasta tanto no haya una sentencia que anule ese derecho. Buenos, la propiedad legalmente la da el registro y uh, si hay ocupación antes del registro. Buenos días. Buen día. Adelante. Sí, bueno no a todos. Buen día. Buenos días. Buenos, buenos días. Día. Eh, le habla a Juan Antonio Ruiz. Juan, adelante. Juan adelante. Juan eh, para Yang Yang. Ajá. ya, escúchame tu expresión.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 Debemos de ayudarlo a él, porque es bueno, ¿entiendes? La sí. expresión delante de una cámara para mí no aguanta eh, Gracias. Esta palabra verbal tuya. Sácalo del aire, sácalo del, sácalo del aire. No, pero, espera, no, pero que, que no podemos. Es, es, es que es que no es un debate entre Joel Martínez y yo. Aquí lo que estamos hablando es del derecho. El debate es, ha, ha, ha surgido entre Amado y yo, que somos los que estamos enfrentando Sí, pero si la gente no, llama, hay que escucharlo. Entonces, la gente se si no, no vamos a cerrar el, entonces el entonces teléfono. Entonces, no vamos a comunicar. Si no cerramos el teléfono. No, no, no vamos a cerrar el teléfono. Tenemos un mensaje relacionado con Joel. Sí, la gente ha malinterpretado en ningún momento. Entonces ya, lo estamos comunicando. Sí, pero eh, tal vez eh, la gente ha malinterpretado, él no, siquiera yo, él se ha dirigido con el tema, así no. de manera personal. Pero es muy importante escuchar lo que la gente piensa, porque para ellos es que trabajamos, pienso. Nos escribe William, William. no, eh, vamos ahorita, vamos solo el del tema, ahora a leer. Buenos días, considero que la universidad debe ser sacada de esa zona, ya que es la mejor universidad, de eso no tengo duda, pero cuando hay problemas se convierte en un caos. Se ve muy feo esa tiradera de piedra, la quemadera de gomas contaminando la ciudad y poniendo en peligro a los ciudadanos, no creo que esa es la forma... Eh, ...de protesta, que busquen otro método, por favor. Pero esa es la forma de protesta de todos los que protestan, ¿no? No, no le cachaquen eso solo a No, los no, y en el mundo entero boca. hay que ver a Bolivia y hay que ver a... Dice Carmen María Santos en relación a, a Joel y al tema que estamos tratando con él como invitado. Joel Paulino, como ciudadana de San Francisco, me siento muy enojada y con una impotencia por dar tan mala imagen a nuestro pueblo. Que somos delincuentes y tirapiedra. las inversiones se alejan de nuestra ciudad, el desarrollo se aleja cada día más. Cuando vemos otras ciudades como La Vega con un desarrollo próspero, porque no existen estos tipos de métodos de lucha tan arrabalizados como lo que hace. Aquí están todas las empresas, están todas las empresas financieras del país y el desarrollo mucha eminente que tiene San Francisco. Eso desmiente a la a oyente. Bueno, Joel Martínez, presidente de la Claro, Según lo sí. que veo, ¿verdad? Sí, sí, está buena ya. la vaina, pues, sí, está buena, está buena. Muchísimas gracias eh, por eh, plantear la posición que ustedes tienen y la decisión que tomó el Consejo, sí. que es importantísimo para este tema y para que los padres paules sepan qué está pensando la universidad. Y el mensaje final. Un mensaje final. Bueno, agradecerle a ustedes la invitación. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a defender la universidad y nos mantendremos ahí luchando para que se mejore la condición en la que nuestros estudiantes recibe la docencia, no es que mala pero sí se puede mejorar. Mira, él no él no trajo una goma para quemar, pero no, no. Encendió. Sí, encendió, <risa> encendió el ambiente. Muchísimas bueno, gracias, Joel. Gracias, Joel. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias, a, usted. gracias a ti por Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros amigos del WhatsApp, los que sí. están allá. dice Rafael Díaz, gracias a la juventud de Valle por dejarnos Ay, aportar al suerte. deporte. Mira, Rafael Díaz, haciendo campaña Y contribuir con la erradicación oh, de la delincuencia siempre. Él nunca ha dejado. Hay que pagar la cuña, Rafael. <risa> Yolanda Santos, pisacos. Buenos días Yolanda, gracias por la imagen Robinson eh, de los Rieles nos dice Buenos días, no mande estas imágenes de los postes de luz Estas son las condiciones ah, de Villa, Allá arriba que la abran okay, De Villalinda No sé si es la manera correcta de poner los contadores eh, Nos gustaría pues que el amigo sí. nos escriba lo que pasa es que los contadores tienen que estar lo más visibles posible, y si no hay un espacio en ese lugar para colocar los contadores, pues tienen que ponerlo en el lugar más visible, se supone que no lo iban eso, a hacer exacto, de manera indebida que, que eso pudiera ser peligroso del punto de vista Pero... de algún de algún problema, un shock eléctrico bueno, no Ay, sé vamos a ver, es Joaquina de la Reforma, buenos días que tu día esté repleto de salud año. fe y alegría, matar, estuvo no, no, de ayer, de ayer, ayer, estuvo de cumpleaños. porque estuvo de fiesta de cumpleaños Continuamos con Robinson, eh, no, perdón, continuamos con Licenciado Flores, saludos, Prim, eh, en relación a la re pregunta del día, ¿verdad? ¿no? Educar a las mujeres que no se beban el dinero de los hombres los fines de semana y luego Ay, se burlen de ellos... Pasándole por el frente, no, no, usted hombre. está muy equivocado. Pero muy equivocado. Muy equivocado. Es muy equi está muy Su equivocado, conducta muy equivocado. es muy errada. Sí, Entonces bien. usted sería capaz de cualquier cosa. No, no, tal vez no. Pero sí, porque no, qué tal... él está diciendo, si me hace eso, no, no lo haga porque vamos, ya no bueno, sabe lo que te va a pasar. No. Eso es lo que está diciendo. José Hernández, en relación a la pregunta del día, está así. Nos dice que no, que la OEA no garantizará unas elecciones transparentes para el 2020. También nos dice Rudy de los Rieles que no. Nos dice Luis Geraldino que no. Eh, bienvenida Hidalgo, nos manda este sticker de los buenos días. Gracias, bienvenida. Jesús, en relación a la pregunta del día, también piensa que la OEA no garantizará la transparencia. Dice Ibelice Pantaleón, Gerjan, no pelee tanto. Saludos, <risa> no, no, Ibelice, no desde Salcedo. Eh, ya el de Carmen lo leímos, con Joel Presente. Ay, eh, William Ureña dice... Le, gustan, le gusta mucho atacar los invitados Si no quiere escuchar la opinión del televidente ¿Verdad? No, pero que Esto es un programa de producción eh, Dice uh -huh. Padre Pelagio dice Lo que deberían es agradecer A los padres paules por haber hecho posible Que la UAS llegara A la ciudad y entregar lo que no es suyo Él tiene razón uh -huh. Pero dice, la discusión está en lo que no es suyo eh, Dice Inés, faltan 36 días Para el lechón Sí, sí. No, no A la A comer asado Dice Marisol Monegro de los Rieles Buen día, creo que deben ponerse de acuerdo Porque eso fue un préstamo No un regalo un... de los padres sí, eso es lo que tiene que hacer Ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo Ahí vamos, ahí bueno, con el café. Es la calidad del servicio lo que se está discutiendo aquí, en cierto modo. Sí, sí, pero sí. Eh, bueno, hay que determinar cómo fuera Sí. Fin, y cómo yo lo aquí. Bueno, yo, yo me atrevo a tomarle la palabra al padre Pelagio. Yo no creo que el padre Pelagio se haya sentado aquí a venir a hablarle mentir a este pueblo, con quizás diciendo no es mentira, que es dueño de la es cosa, sin Producto de, la, de no conocer. No creo porque términos. él dice que ellos tienen el, los títulos con sus impuestos actualizados a la fecha. Pero mira lo que dice. Lo que es mira, suyo es suyo. Mira, mira que puede haber una confusión con la gente. Mira lo que dijo Manolo Geraldino. No, no, se puede vender, claro que no, se puede lo que vender. Se puede pasar Pero tú mismo le aclaraste pues. tú mismo le aclaraste que tú vendes el derecho claro. la, no la cosa como tal claro. entonces esas pueden ser equivocaciones normales de la gente que no maneja términos derecho Padre, háganos llegar ¿Vamos a dar propiedad Vamos a dar la pausa, adelante nos vemos en breve, no se vaya que todavía no hay, hay más contenido en el programa.